Les saluda Henry Pineda y les invito a suscribirse a mi canal. Otra de las grandes ventajas que nos permite trabajar el panel mezclador de canales son los tonos sepias. Así que en el panel de capas, en capa de ajuste, vamos a elegir mezclador de canales. Y en el canal de salida vamos a elegir rojo. Y en el valor de rojo vamos a poner 0. Voy a buscar un opuesto complementario en el canal verde que sería de 100. El canal azul 0. Y en contraste voy a elegir 20%. Ahora me voy al canal azul y en azul voy a poner este valor de menos 50 para encontrar ese tono sepia en esta imagen.